Estas son las noticias de France 24. Expectativa en Estados Unidos por el inicio del juicio contra Derek Chauvin, el ex policía acusado de asesinato en segundo grado por la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd, quien estaba bajo su custodia. El movimiento Black Lives Matter espera una condena ejemplar que siente precedente en ese país norteamericano. Otras dos personas murieron en una nueva jornada de manifestaciones ciudadanas en Myanmar que terminaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Varios sindicatos hicieron un llamado a una huelga general para mostrar su rechazo a la junta militar que tomó el poder a través de un golpe de estado el pasado primero de febrero. El 25 de mayo de 2020, el policía Derek Chauvin mató a George Floyd, un ciudadano afroestadounidense, al asfixiarlo por más de nueve minutos con su rodilla. Las imágenes conmocionaron a Minnesota y pronto comenzaron las protestas. La violencia policial y el racismo fueron el objeto de la ira de miles de personas durante días, y las principales ciudades del país comenzaron a marchar en memoria de Floyd, algo que tambaleó la política estadounidense y llegó a las puertas de la Casa Blanca. The of George Floyd is being la memoria de George Floyd está siendo deshonrada por alborotadores, saqueadores y anarquistas. La violencia y el vandalismo están siendo liderados por Antifa y otros grupos radicales de izquierda que están aterrorizando a inocentes y destruyendo trabajos. Donald Trump fue muy crítico con las protestas y sacó a la Guardia Nacional en varias ciudades para sofocarlas. Pero la ola de manifestaciones, alentada por el movimiento Black Lives Matter, traspasó fronteras y llenó las calles de cientos de ciudades del mundo, como París, Roma o Londres. Estas personas no exigían solamente justicia para George Floyd, sino que también querían justicia histórica, y estatuas de esclavistas como Edward Colston cayeron. El 9 de junio, George Floyd recibió un gran homenaje durante su funeral, un acto que sirvió para reivindicar su figura y exigir justicia y una reforma profunda de lo que consideran racismo institucional. I want justice for my brother. Quiero justicia para mi hermano, mi hermano mayor. Todos lo recordarán en todo el mundo. Él va a cambiar el mundo. El agente Derek Chauvin encara el juicio acusado por asesinato en segundo grado y homicidio involuntario, y a un movimiento que espera una condena ejemplarizante que siente precedente. En Myanmar, al menos dos personas fallecieron en la última jornada de protestas contra el golpe militar. Los hechos de violencia fueron registrados en una ciudad en el norte del país en enfrentamientos con la policía local. Según los testigos, los fallecidos recibieron disparos en la cabeza y otras tres personas también resultaron heridas. Las fuerzas de seguridad han respondido reprimiendo estas protestas, en las que ya se contabilizan 50 fallecidos y 1.800 personas han sido detenidas. Para este, el lunes varios sindicatos convocaron a una huelga general ofreciendo protección contra posibles enfrentamientos con las fuerzas de seguridad hombres armados de la etnia karen escoltan a unos 2.000 manifestantes en su mayoría profesores y estudiantes están escuchando los llamados de los sindicatos a una huelga general con el objetivo de bloquear la economía de Myanmar. Sin embargo, la Junta advirtió a los funcionarios que serían despedidos si continuaban con el boicot. El Ejército ha intensificado su represión contra los manifestantes en los últimos días. Más de 50 personas han muerto desde el inicio de las manifestaciones, lo que ha provocado una condena internacional. El lunes, Australia confirmó que había suspendido su cooperación de defensa con Myanmar. Esas necesidades de desarrollo humanitario, apoyo y enfoque son las que hemos trabajado con mucho cuidado para asegurarnos de que todavía podemos cumplir, pero no lo haremos a través de una agencia gubernamental. También hemos tenido un embargo sobre cualquier venta militar a Myanmar y mantendremos nuestra política de sanciones bajo estrecha revisión. Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá han endurecido varias restricciones al ejército de Myanmar, pero si bien pueden ser simbólicamente importantes, no está claro si las sanciones impuestas hasta ahora tendrán un gran impacto. La mayoría de los principales generales ya están sancionados y algunos expertos afirman que la diplomacia sostenida sería más efectiva. El Ejército niega su responsabilidad por las muertes durante las protestas y ha defendido la toma de poder, alegando fraude en las elecciones de noviembre. Por séptimo día consecutivo, los libaneses se tomaron las calles y también algunas de las principales carreteras del país para mostrar su descontento por la profunda crisis económica que vive esa nación. La moneda local, la libra libanesa, ha caído a niveles históricos agudizando esta crisis social y política. El informe es de Matías Arraes. Una nueva muestra de ira por más de un año de crisis económica y seis meses de parálisis política. Por séptimo día consecutivo, los manifestantes quemaron neumáticos para bloquear las principales carreteras del Líbano. Hemos dicho varias veces y repetimos que habrá una escalada porque no creo que el Estado esté haciendo nada y la gente no solo tiene hambre, sino tiene muchas demandas. La crisis económica que estalló en 2019 llevó a miles de personas a las calles exigiendo la renuncia del gobierno. La pandemia y la explosión del puerto de Beirut en 2020 solo agravaron la situación. La pasada semana el valor de la libra libanesa cayó en un nuevo mínimo histórico, lo que llevó nuevamente a la ciudadanía a las calles. Decenas de miles de empleos se han perdido, cuentas han sido congeladas y el hambre se hace cada vez más común. La escena del 17 de octubre de 2019 tiene que repetirse y nos quedaremos en las calles. A partir de hoy serán abiertas. Ojalá todos se unan a nosotros para mostrar al mundo entero que todos estamos unidos, que todos tenemos reivindicaciones, que todos sufrimos y que queremos un cambio. El nuevo primer ministro designado Saad Al-Ariri acusa al presidente Michel Aoun de bloquear los avances para formar un nuevo gobierno. En medio de una parálisis política, Líbano no logra llevar a cabo reformas exigidas por la comunidad internacional para desbloquear miles de millones de dólares de ayuda.